Muy buenas rubiqueros, hoy desde iberoróbicos os vamos a traer un unboxing. La página web desde la cual la hemos hecho es pronunciada en inglés thecubicle.us o pronunciado en buen castellano thecubicle.us. Concretamente esta página está situada en Estados Unidos, Nueva York, y podemos decir que es una página muy completa, ya que tiene material desde cubos de 1x1x1 hasta 13x13x13, tiene cuboides, tiene muchas variantes de los grupos Minx, tiene variaciones y tiene muchísimos accesorios. Hacer el pedido la verdad es que es muy sencillo, con lo cual es bastante recomendable, sin embargo la única pega que le podríamos poner es que no acepta PayPal, y ya que sabemos que es un método muy cómodo para pagar... Eso digamos que complica un poco la cosa, pero sí que acepta Visa, Mastercard, American Express, por si alguien la tiene, y también Bitcoins, por si alguien aún lo usa. El pedido, la verdad es que nos fue, nos fue bastante rápido, ya que nosotros lo pedimos un día 3, el, nos pusieron en enviado el día 4, con lo cual el tiempo de respuesta es bastante, bastante bajo, y tardó nada más que 11 días desde Estados Unidos hasta Madrid, así que podemos decir que estamos muy satisfechos. Bueno, vamos a proceder a hablar sobre el envoltorio de esto, gente de TheCubicle.us. Eh, vamos a ver, es de plástico rígido, ¿vale? Vosotros os imagináis que lo tocáis, yo lo estoy tocando por vosotros. Y dentro tenemos burbujas. Tal vez algunos os habéis dado cuenta que de repente aquí hay una navaja. Ahora mismo está cerrada, seguramente luego vais a ver abierta y yo no la voy a abrir porque a mí me da miedo, es lo que hay. Entonces, ¿qué es lo que tenemos dentro del paquete? Tenemos un Ghost Fancun, ¿vale? Pese a que nosotros queríamos un Mefferts, ¿vale? El problema es que siempre están agotados. Entonces tuvimos que conformarnos, que no es mala opción, un Ghost Fancun. Vamos a ver cómo funciona. Luego vamos a tener un Moyu Along que es un cubo 3x3x3, que como algunos de vosotros ya sabéis, lo sorteamos. El problema es que en el momento de adquirir ese cubo nos olvidamos de coger dos versiones. Dos versiones, que diga, dos cubos. Entonces, nosotros nos hemos quedado sin y como nos dio envidia que alguien lo tuviera y nosotros no, pues compramos otro. Luego tenemos un YJ House 2x2. Es un cubo en forma de casa. Nada más que decir. Luego tenemos un YJ Master Morphics. Vamos a ver qué tal funciona. Y luego hemos comprado tres versiones de un cubo nano 3x3x3 que al ser un do-it yourself y al habérseme encargado a mí montarlo, y siendo un cubo 3x3, que mide un 1,5 centímetros, y yo lo tengo que montar a mano, me da a mí que van a salir uno montado, si es que sea alguno, así que vamos a ver qué tal funciona. Bueno, vamos a ver. Eh, ya había comentado antes que posiblemente lo abrieron compañeros. Eh, al final, venga, va, voy a echarle huevos, ¿vale? Vais a ver un artista abriendo navajas. Mira, mira. <risa> Bueno, vamos a proceder a revisar un poquito este cubo nano, ¿vale? Es de Marco Amaru, no confundir con el gato que le encantan las cajas. A mí me encanta ese gato. Y vamos a ver, aquí aseguran, en esta etiqueta, no sé si la podréis leer, pero si no os la leo por vosotros, que dicen que es el cubo más pequeño del mundo. No sé si lo es, pero seguro que tiene que estar cerca. Mira, os voy a hacer una comparación. Este sería un cubo de, de 3x3, estándar, ¿vale? Bueno, pues aquí, digamos que el cubo sería... Más pequeño que uno de las parcelas de este cubo. Vamos, que pequeño de narices. Concretamente, 1,5 con centí con centímetros. Si es que, madre mía, yo no sé cómo lo voy a poder montar. Quiero hacer una pequeña corrección antes. Eh, antes había dicho que este era de color blanco. No es blanco, es fluorescente. Con lo cual vamos a ver por la noche. No sé si va a, va a tirar muchísima luz. Espero que no, porque si no, no va a haber Cristo que duerma, Pero bueno, vamos a verlo. Eh, vamos a ver, ¿qué es lo que incluye esta caja? Esta caja incluye, primero de todo, que es muy importante, unas instrucciones de ensamblado ¿vale? Y en las instrucciones de ensamblado hemos podido observar que, claro, todas estas piezas Tú dices, oye, son muchas piezas, digo, ¿qué querrán que montemos dos cubos? No, la cosa está en que estas piezas se tienen que pegar entre sí para poder formar, por ejemplo, una arista o una esquina ¿vale? Entonces, por eso, para poderlas pegar, nos facilitan esta cola, que es una cola blanca no sé si es especial, supongo que no, se una cola blanca estándar, para poderlas pegar entre sí y poder, digamos, ensamblar el cubo. ¿Qué podemos decir sobre en cuanto al eje? El eje, pues podemos decir que es un eje estándar, ¿vale? Es el mismo utilizado en los cubos de Rubik originales, y para poder pegar las piezas, yo he empezado a meter ya tres centros, eh, cuesta un poquito, ¿vale? Es decir, está bien robusto, es decir, cuesta, hay que darle duro, ¿vale? Sin embargo, al tener que aplicar tanta presión, sí que podemos observar, no sé si lo veis aquí, si no, hacemos una foto para poder ampliar, que eh, al meterlo estamos, digamos, digamos... Eh, fracturando, estamos metiendo presión al plástico, con lo cual sí que se pueden observar unas marcas blancas que es debido a esta presión que le estamos aplicando. A priori el plástico no se está rompiendo, pero sí que queríamos mencionarlo. Luego, no sé si lo he comentado ya, pero mete unas pinzas, ¿vale? Estas pinzas obviamente para poder trabajar con este cubo tan pequeño. No confundir, no son de pelo, ¿vale? Son de plástico. Con lo cual, pues mira, con eso nos podemos adaptar. Y luego para terminar nos dan unas pegatinas tamaño mini, para poder terminar de colorear este cubo. Bueno, vamos a pasar por el YJ House, ¿vale? Un cubo en forma de casa, ¿vale? Es tipo 2x2. Y bueno, vamos a decir un pequeño no es defecto, de pero sí digamos disgusto por nuestra parte y es que viene eh, un poco sucio, ¿vale? Es decir, no es perfectamente brillante, no está digamos pulido del todo, entonces bueno, le tenemos que hacer un trabajillo si lo queremos poner en una exposición, por ejemplo. Bueno, ¿qué más podemos decir? Eh, al ser un cubo tipo 2x2, podemos decir que es de la versión Shape Mode, ¿Vale? Pesa 82 gramos, ¿vale? En cuanto a tamaño, si lo comparamos con un 3x3, podemos decir que es un poquito más grande, pero bueno, es por el terreno. así que podemos hacer un poco la vista gorda. Vamos a ver, en cuanto a las posiciones, algunos de vosotros tal vez os estéis preguntando si este tendría distintas formas de montar y que sería, digamos, indiferente a la, a la forma de montar. Bueno, pues la respuesta es no, porque si por ejemplo nosotros ahora lo estamos girando y lo ponemos así, los tejados no encajan, con lo cual digamos que tendría una solución y una posición única, ¿vale? Es como si tuviera colores pese que no los tiene. Bueno, vamos a pasar al Ghost Cube, ¿vale? Eh, vamos a ver, primero, notas principales. Viene ya lubricado, con lo cual eso nos ha gustado. Luego, vamos a ver, eh, en cuanto al tamaño, ¿vale? El tamaño podemos ver que es ligeramente superior a un de 3x3, ¿vale? Eh, concretamente, bueno, concretamente no, aproximadamente mide 59 milímetros, ¿vale? Para que os hagáis una idea, el 3x3 estándar son 57. En cuanto al peso, pesa casi lo mismo, pero bueno, so, podríamos decir que estos son como unos 113 gramos, mientras que el otro son 90, 20 gramos de diferencia es como si cogieras una bolsa de chetos y lo pusieras encima, ni nos enteramos. Vamos a ver, eh, en cuanto a los movimientos, hay algunos movimientos que están prohibidos, ¿vale? Obviamente, eh, por ejemplo, estas dos líneas, pese a que se parecen, no se puede girar por aquí. Eh, también quiero decir que eh, puede ser bastante divertido de resolver porque pese que esta posición, depende de cómo la pongas, puede parecerte que sí no es la misma que esta, ¿vale? y eso puede, puede hacer que resolver este cubo no tiene por qué ser un reto obviamente para algunos sí lo será, ¿vale? para muchos sí lo será pero puede ser bastante divertido resolverlo este cubo venía acompañado de unas etiquetas, ¿vale? Eh, pues bueno, las pegatinas son todas del mismo color, ¿vale? Con lo cual se podría asemejar a un mirror, ¿vale? Y bueno, hay algunos que los pintan de colores, pero yo creo que para más diversión, para más, digamos, reto, eh, yo les pondría pues estas mismas plateadas que sean como un mirror para que sea más divertido resolverlo. Bueno, vamos a pasar al YJ Master Morphings, ¿vale? Hemos traído de comparación un Pyramids de QJ, eh, para que podáis ver que la forma es la misma, ¿vale? Pero eh, no se parecen en nada en cuanto a la resolución. Eh, primero vamos a hablar sobre el material. El material es un plástico, ¿vale? Que es poroso, con lo cual podemos decir que pesa poco, ¿vale? En comparación con el QJ, que es un plástico denso, el, este QJ, pese a que es más pequeño, pesa bastante más que el YJ. Concretamente el YJ pesa lo mismo que el cubo 3x3x3 de Moyu. Eh, bueno, vamos a ver en cuanto a los movimientos, ¿vale? Los movimientos, bueno, se atasca un pelín, ¿vale? Pero aún así se mueve bastante fino. No está lubricado, ¿vale? Con lo cual eso podríamos ponerle como una pequeña pega. En cuanto a la resolución, ¿vale? Al ser un Shape Mode se resolvería igual que un 3x3. Sin embargo, tenemos que intentar localizar cómo serían las piezas, ¿vale? Para poderlo resolver. Eh, se pueden llegar a hacer formas muy curiosas, ¿vale? Podríamos montar esto, girarlas de alguna forma, intentar ver si tiene algún giro más. Mirad, ya solo con tres movimientos y esto ya parece, vamos, un ghost, parece un mirror. Yo, vamos, se puede hacer cosas muy divertidas. Bueno, vamos a pasar al último cubo que nos queda de este unboxing. En este caso es el Moyu 3x3x3. El folletito que viene acompañando al cubo eh, viene con bastante información sobre varias versiones de Moyu que tiene en el mercado y luego atrás tenemos unas instrucciones para poder resolver el cubo de Rubik en sí. ¿Qué más información nos viene con este cubo? Tenemos aquí en la misma caja, podemos ver ¿vale? por dentro ¿vale? que tiene un patrón de multicírculos eh, que es digamos el patrón que han utilizado para este cubo y luego aquí atrás nos están comentando de las esquinas vale que han utilizado un patrón que es um, esquinas invertidas vale una patente que tienen ellos que eh, va a facilitar bueno va a facilitar nos va a ayudar mucho a que el cubo en sí no bopee, vale eh, luego, eh, nada más coger el cubo, lo que estamos viendo, eh, una cosa que nos, viene, que nos llama mucho la atención es los colores que han utilizado. Normalmente MoYu suele, digamos, caracterizarse por eh, utilizar unos colores muy chillones. Sin embargo, aquí, eh, no sé si lo podéis apreciar, pero si no, vamos a intentar poner una comparativa, es que eh, los colores son bastante apagados para ser MoYu. No es que sea algo malo, sin embargo, es algo que nos ha llamado la atención. En cuanto al tamaño del cubo, pues sería el tamaño de unos 57 milímetros y pesa 90 gramos, ¿vale? Este cubo, digamos que está optimizado para utilizarse para speed cubing, con lo cual, al no venir lubricado, se tendría que lubricar si lo quieres utilizar para tales fines. Luego, en cuanto a los movimientos, ¿vale? Eh, tenemos los cortes, ¿vale? El corte directo, pues es muy bueno, ¿vale? Y el corte inverso, pues también, ¿vale? Mueve bastante bien. En cuanto al popeo, si veis, los movimientos, le estoy intentando hacer bastantes perrerías. No a popear, está muy optimizado para que no llegue a popear. Y bueno, hasta aquí nuestro unboxing de hoy. Eh, la verdad es que hemos terminado bastante bastante satisfechos y nada más podéis seguirnos en twitter arroba iberorubic, podéis mirar nuestros vídeos, obviamente este lo habréis visto a través de allí en el canal, nuestro canal que es youtube, podéis tenéis todo nuestro apoyo en cuanto a vuestros seguimientos y a vuestros likes a mí me gustan y a vosotros seguro que nos no cuesta mucho y luego obviamente pues visitar nuestra página web www.iberorubic.com y bueno, y hasta aquí todo. ¡Que lo paséis muy bien, rubíqueros!